Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un consejito súper rápido. Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez a los 50. Bienvenidos a 50+, Plus, porque a nuestra edad también podemos. Nos vamos a la intro y les cuento todo. Ya hemos conseguido el buen hábito de beber 3 o más litros de agua por día, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo que no? Entonces les invito a que vean el método para conseguirlo. Les dejo el link en la descripción. Y luego si quieres te ves las ventajas de beber mucha agua todos los días, aunque la más importante es que te ayudará a bajar de peso muchísimo más rápido. Pero vamos a la cuestión de este vídeo. Haz 10 sentadillas cada vez que bebas agua. Como ya creamos el buen hábito de beber agua, es mucho más fácil juntarnos con el hecho de hacer sentadillas. De esta forma te asegurarás de estar trabajando tu movilidad y tu elasticidad, lo que te reportará grandes beneficios a largo plazo. Y una cosa, no tengas vergüenza si estás en tu casa de lo que puedan pensar tus hijos o tu pareja. Tú a tu bola. Y depende de dónde trabajas, también te animo a que lo pruebes. Si estás en la oficina, nadie te puede reprender por hacerte 10 sentadillas después de estar una hora sentado en el ordenador. Pero cuidado, intenta hacerlas bien, hay muchísimos vídeos explicándolo. Yo mismo haré uno en el futuro, pero mientras tanto les dejo el link en la descripción del que más me gustó de los mil vídeos que me he visto. Si les gustó este consejito rápido, ¡ya saben! ¡Hacer sentadillas! ¡Sí! Ah, una cosa, si están curiosos de saber cómo es la vida en China, Síganme en Instagram porque a partir de mañana empezaré a mostrar mi día a día en China, que a veces puede ser muy, muy, muy peculiar. ¿Ok? Gracias. Chao.